Señor presidente, bueno, pues reiterar lo que, lo que hemos hablado, lo que hemos expuesto anteriormente, veo que la mayor parte, de, vamos, creo que todos coincidimos en que existe la necesidad de sancionar a estas empresas. Eh, quizá no, no hemos vehiculado todos el mismo sistema de solución, pero es importante tener conciencia y de, sobre todo, haber mostrado, vamos a decir, unanimidad en la defensa de los consumidores afectados por estos retrasos, que son absolutamente injustificados frente a ellos. Eh, tienen su justificación, seguramente lo que decíamos anteriormente, debido a los bajos costes, a, los, a la crisis económica y, y a que tienen que soportar unos costes que no pueden asumir por, por, por lo que hay. ¿no? Pero esto no es culpa del viajero. El viajero tiene que poder reclamar, tiene que mm, someterse a un procedimiento que sea ágil, sencillo, claro y esperemos que se le dé solución con la ley que se aprobó en el Pleno pasado. Creando, pues habilitando a este organismo como agente mediador. Por lo tanto, estamos, vamos, satisfechos en ese sentido, pero sobre todo también exigimos y aprovechamos, que no se han admitido nuestras enmiendas, pero aprovechamos para hacer hincapié en que es de todo punto imprescindible que se examinen siempre las condiciones financieras y eh, laborales de todas estas empresas. ¿Por qué? Porque afectan a la seguridad de las personas, en primer lugar, y luego, sobre todo, a los eh, intereses de los consumidores que se ven afectados de una manera absolutamente... Eh, injusta, causando además perjuicios que no vamos a hablar, una pérdida de vacaciones, no estamos hablando de esto, creemos que es mucho más grave que todo esto, estamos hablando de que gente que está ahorrando a lo mejor todo un año o más para comprarse un billete y luego no puede viajar o no puede visitar a sus familiares, creo que tenemos que ser especialmente sensibles con este asunto y por tanto... Bueno, mantenemos nuestra, nuestra solicitud a que el Gobierno pues, se preocupe de que estas em, compañías pues, utilicen los medios adecuados para salvaguardar los derechos de los consumidores y de la seguridad. Muchísimas gracias. Muchas gracias, senadora.